Continuamos en la guía de importación del catastro español para editores de OpenStreetMap. En este vídeo vamos a explicar cómo editar una tarea de importación. Para ello comenzaremos en este enlace. Es el gestor de tareas que utilizamos en el proyecto de mapeo de España. Sirve para repartir trabajos de cartografiado de forma que pueden ser completados por distintos editores sin interferirse entre ellos. Nos identificamos en el gestor iniciando sesión con nuestra cuenta de importación. En este punto, asegúrate de que esté en ejecución el programa HOMS configurado con la cuenta de importación como vimos en el vídeo anterior. De vuelta en el gesto de tareas, elegimos un proyecto de importación de entre los que están disponibles. Haz uno en el mapa para seleccionar una tarea. Si es la primera vez que contribuyes, te recomiendo que elijas una que no sea muy extensa que esté dentro de un núcleo urbano y comprueba con el mapa de fondo que no haya edificios actualmente para que sea más fácil. Haz clic en Comenzar a cartografiar y haz clic en el enlace Editar con control remoto de HOMES. Si hemos iniciado el programa antes, el archivo con los edificios y direcciones correspondientes a esta tarea se abrirá en HOMES. Nuestro trabajo va a consistir en revisar estos datos corrigiendo los errores que veamos y luego fusionar con los datos actuales de OSM. El objetivo es no subir datos que no se correspondan con la realidad. Para ello debemos poner en duda estos datos y contrastarlos con todos los medios disponibles. Una fuente de información muy importante son las fotos de fachada. Accedemos a ellas con el complemento Point Info que se activa con el atajo Control mayúsculas X. Hacemos clic en una parcela y en el enlace que aparece. En este caso podemos confirmar las direcciones postales, incluso el nombre de la calle. Usaremos la imagen de fondo para revisar cada elemento. Aquí tenemos un edificio y una piscina que están claramente desplazados en comparación con los demás. Corregimos su posición y también hay que corregir su geometría. Otra cosa que se observa en esta foto es que la fachada de los dos edificios está alineada, mientras que en los datos de Catastro no. Desplazo el edificio teniendo mucho cuidado con la topología. Dos segmentos de pared no pueden cruzarse. Para evitar errores hay que combinarlos con la tecla M. Este edificio cuenta en Catastro con más plantas que los que están al lado. Como vemos en las fotos de fachada, eso no se corresponde con la realidad y debemos corregirlo. Además, en Catastro han utilizado una parte de edificio para representar un nivel de techo que es transitable. En OSM tenemos una etiqueta específica para este caso, Roof level. Así que elimino estas partes y fusiono las que están en un nive nivel por debajo en una. Selecciono las partes y le asigno el valor 2 para el número de plantas y 1 para indicar que hay una planta de tejado. Los niveles de la parte más alta del edificio tienen que estar indicados y coincidir con los del contorno del edificio, así que establezco sus valores también. Ahora ya concuerdan las etiquetas con lo que vemos en las fotos de fachada. Para mayor precisión podemos usar en las partes la etiqueta Roof Shape para indicar la forma del techo. Los predefinidos nos ayudan a seleccionar el tipo adecuado. Voy a comprobar también los tipos de edificios, tal como vienen. Dice que son residencial, pero podemos ser más detallados, darle más detalle. En este caso serían de tipo House y todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay que aplicarlo hasta haber revisado la tarea por completo. Pero antes de subir los datos, tenemos que combinarlos con el contenido actual de la, de la base de datos. Con la capa de OpenStreetMap podemos anticipar si se van a producir conflictos con edificios que ya existen. Descargamos los datos por pequeñas regiones, edificio por edificio. Tenemos que evitar subir edificios que se superpongan a los ya existentes, pero para evitarlo no podemos eliminarlos sin más. Hay que respetar el historial de cambios de los editores previos. Lo que haremos es seleccionar la geometría existente y la nueva y usar el atajo Control mayúscula G. Esto reemplaza la geometría vieja con la nueva que es más precisa, manteniendo el historial de cambios este proceso hay que aplicarlo a toda la región donde estén nuestros datos, descargándolos de OCE, OSM y combinando. También tenemos que comprobar que no se superpongan a los edificios otros elementos como las calles y las áreas que definen los usos del terreno. En este caso tenemos dos, una zona residencial y otra que define el tipo de vegetación aledaña. Podemos corregir sus formas para evitar que se superpongan con los muros de la urbanización. Retomamos esta foto de fachada en la que se distingue el nombre de la calle. Lo comparamos con el que está en OSM y vemos que no coincide exactamente. Lo modificamos en la vía y en las direcciones de los edificios. El color de ambos tiene que coincidir. El último paso muy importante es validar los datos. Si pulsamos la tecla escape antes de validar, se comprueba todo, tanto lo nuevo como lo viejo. En este caso, tenemos solo una advertencia y no está producida por los datos nuevos. Si aparecen problemas por los datos nuevos, tenemos que corregirlos. Ya podemos subir los datos a OSM. Como hemos hecho uso de la imagen de fondo de Penoa, la añadimos en la lista de fuentes. El comentario del conjunto de cambios ya está relleno y debemos mantener las etiquetas de ChangeSet que podemos revisar en las preferencias. Tras subir los datos, debemos marcar la tarea como hecha en el gestor de tareas. Si has llegado hasta aquí, ya puedes participar en la importación de edificios y direcciones. Anímate y si tienes cualquier duda puedes contactar con otros usuarios en los canales oficiales de OSM.